Ahora les voy a especificar de unas versiones que se venían hablando hace poco Y no quiero que pasen a mal firmarse A decirse cosas de esas versiones que se venían hablando Yo quiero decirles que si se venían hablando estas versiones Creo que el que las decía está en lo cierto Y el es que no también eh, Lo que voy a armar va a ser Voy a armar con una amiga mía, mía. Eh, voy a pasar a dar el nombre de Lonelyab va a ser mi compañera en esta canción que voy a lanzar se llama Love is Love de Julián Serrano voy a hacer un cover a esta canción y lo que quiero hacer va a ser mi primera canción que voy a lanzar y me la va a producir eh, un chico acá de Turkins llamado Martín Western. no sé ser tiene el apellido pero es un amigo mío y... La vamos, a, la vamos a fumar dentro de poco, muy poco, va a tardar unos 10-20 días en salir al aire la canción porque la estoy produciendo. Y lo que quiero decirles es que no se, no se enojen conmigo porque yo estoy tratando de producir la canción lo más rápido que pueda.